Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a susurros del papel. Pues mira, hoy os traigo una comprita, os cuento, que hice a, a Estados Unidos, ¿vale? Eh, que lo hice a la tienda de... Eh, scrapbook.com porque estaba buscando la colección de magic hall de square market y aquí estaba completamente agotada en españa miré por todas las tiendas y no la tenían y entonces dije ah, pues lo compré en dólares con lo cual me salió un poquito más económico y me llegó al cabo pues a finales de enero una cosa así está aquí ve aquí y voy a pasar ense a enseñarosla. Y os sigo contando. Vamos para la mesa, ¿vale? Pues mirad, os sigo contando. Eh, yo pedí la colección, bueno, de la colección de, de, Magic, de Magic Hall de Market Square. Pues pedí, mirad, pedí esto, que son 40 efímeras, ¿veis? Aquí y aquí vienen repartidos en dos sobrecitos traen también de acetato veis y vienen todo esto vienen marco y vienen todo esto luego si os hago un barrido y os lo he... bueno ya la tenéis más que vista la verdad pero es muy chula es muy bonita es ¿eh? pedir los puffy que me encantaron mirad qué mono son muy chiquititos pero son muy muy bonitos vienen varios caballos una escarapela una oca un cerdo en fin de lo que trata la colección. Pedí el libro de pegatina, que también está. A ver, que lo pongo por aquí. También está súper genial. Mirad qué bonito. Traen un montón, pero un montón. Traen hasta. mira a ver. ¿Veis? Sentimiento. ¿Veis? Esto es lo que quería decir: sentimiento. Estos son de los transparentes, ¿vale? Que se pegan y solamente se ven estos. Son transparentes. Esto con los pajaritos que me encantan las cámaras de fotos. Las casitas que son una pasada. Igual. Son transparentes, lo pega y solamente se ve lo que es la pegatina coloreada. Esta de flores. Esta muy típica de ella y esta. Y esto, ¿veis? Que trae ahí palabritas. Wonderful. Be magic. Follow your heart. ¿Ves? Dreams. ¿Veis? Aquí otras. Pues este librito también. ¿Qué más? Me pedí estas pegatinas que traen, dice que traen 129 stickers por aquí y por aquí. ¿Veis? Que me parece súper bonita. La yegua aquí con las florecitas. Me encantan las casitas, las tiendas. Es eh, súper bonita la flor. Pedí los chipboard que vienen en cartón. ¿Veis? que son muy bonitos también ellos me mandaron bueno me mandaron propaganda de la tienda aquí veis todo esto me lo mandaron ellos que es propaganda suya de la tienda y yo pensé que había pedido los papeles de, de la colección y lo que había pedido había sido un papel este yo no tiene sentido pero bueno y yo es que no me he pedido la colección. Ahora espera otros dos meses y medio a que me llegue la colección, madre de mi vida. Así que esto fue lo que me mandaron y me regalaron esto. Que es eh, una cartulina de 30x30 de color craft. Es más gordo que una cartulina, parece un cartoncillo, ¿vale? Pues todo esto lo pedí en esta tienda de Estados Unidos. Me costó más baratito porque ya os digo que pagué en dólares, pero mi gozo en un pozo porque la colección, pues nada, pues no venía. Y yo me pensé que había pedido la colección y resulta que lo que había pedido fue un papel. Entonces, en las rebajas ya de aquí, de, de las tiendas de aquí, encontré que Timidori sí que tenía esa colección y me puse y hice un pedido. El pedido lo enviaron el día... 22 de enero y hoy eh, a día 21 de febrero he ido a recoger el paquete con eso os lo cuento todo. bueno kimidori ay, ay ay ay que me cargo mis mi planta me han mandado el paquete y os voy a enseñar que me mandaron esta tarjetita disfruta cada momento con la niña bailando bajo las hojas de otoño y me mandaron un, me han mandado una madrita aquí está veis que pone vamos a abrirla que es? es que no me ha abierto así ah, momento porque se transparenta veis momento esta maderita y me gusta muchas gracias y esto es lo que me han dado de detalle que me bueno sigo me pedí porque de, de Marker Squares me pedí estos guasi Que realmente no es un guasi así largo. Sino que tú vas despegando cada pegatina. ve Las casitas me encantan. la abejitas. Bueno, son preciosas la verdad. Trae 219 stickers. Y esto fue lo que me enviaron. Y por fin me mandaron. La, ya tengo... Por fin la colección yo la enseño Vale, trae 48 papeles Yo he pedido, no sé si hay Pero yo he pedido la de 12x12 12 Y ya no me complico la vida La de 12 por 12 y os la enseño mira me encanta La verdad es que es muy bonita Estas flores Golondrinas Esto también se utiliza Las tarjetas Y tag también Y los tickets Esta es preciosa Esta hoja es eh, A mí me encanta Esta tipo de oficina Esta me gusta un montón la, Me la veo súper fina Esta en blanco y negro Más normal Esta con tomate Muy magic Esta Pero hay otra todavía mira esta con... ¿Cómo se llama esto? Con valla caballo Granja mm -hmm. Sí. esta de como de margarita, está haciendo triángulo, mira qué bonita, es muy bonita esta, ¿eh? Esta hoja es preciosa. No sé si se va a apreciar bien en la cámara. ¿Veis? Con fresa. Bueno, es muy bonita. Esta, blanca con corazones negros, muy chula. Esta, también muy magi muy bonita. Esta, esta, como con, con tampones o sellos de lacre. Esta. Muy bien, muy bonita. Pero me parece la bandera de el, el, la, la bandera de la perla, no sé. Esta me encanta, con las casitas, las tiendas. Bueno. Esta, un básico de chebrones, esta de fresa que me parece preciosa. Esta. Que tipo oficina también No sé Esta muy bonita También de margarita rosa Esta de cuadrito Mira qué mona Muy bonita Esta también llevan um, Etiqueta Muy bonita Muy chula esta también En otro tono Esta muy magi Mira qué bonita Esta en rosa Y hace así como unos redondeles Esta es la misma que hemos visto antes Pero en otro tono de fondo Esto que parece un encaje Esta no me hace mucha gracia Esta en azul Esta con mapa Y plano de ciudad es, Supongo porque aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí, hay otro. aquí no pues Bueno no hay un trozo Esta muy bonita Esta también muy bonita esta, esta con escritura, parece la página de un libro Mira, este con los de los caballos lo, y la oca Que la hemos visto antes en el S Esta que es lo mismo de, como de factura o algo así Esta, me parece naranja o meloco, parece naranja, melocotones, ¿no? Muy bonita Esta con cámaras de fotos, se pueden recortar Esta con verdura y fruta Un rábano, zanahoria, una col, un aguacate Una manzana, cereza, bueno Esta con globo aerostático, muy bonita también Esta de lunarito Esta con flores negras, mira qué bonita esta esta con la escarapela, con los premios de los concursos de la carrera de caballo esta también de Lunarito, sobre fondo verde y se termina el stand me parece súper, súper bonito y, y lo cogí, ya te digo, por los pelos compré tres estos para guardar colecciones ¿veis? compré tres estos no llevan fuelles, son tal cual pero compré tres porque estaban también de rebaja estaban económicos y después le compré a Rocío la colección de prima. Y esto, por ejemplo, pues yo no lo tenía. Que es, el viene con foil plateado y es de prima, ¿vale? Y es la de la de Navidad. Mirad, qué bonito. Es papel vegetal. Compré estos Daiku. Esto efímera es traen 33. Son todo esto. Aquí vienen muy, muy chiquititos. Compré Esto que son los de cartón, los chipboard, ¿Veis qué bonito? Y por detrás, así. chipboard 37. Compré esto, compré estos otros. Mira que viene esto doblado, pero no ha pillado nada. ¿eh? ¿Veis? 28 trae, que son todo esto. Eh, compré los puffy que son muy bonitos los papá noel son muy bonitos y esta niña también está y esta y aquí tiene pues sentimiento son muy bonitos el bambi ¿Veis? y como vi que lo no tenía y ya cuando yo los compré ya no quedaban en rocío pues ¿veis? y compré la colección de 30x30 con 24 diseños y 3 hojas de cada diseño Ya lleva, lo iba a decir, se me iba a olvidar eh, Foil plateado, ¿vale? Y os la enseño para que la veáis Es a doble cara, ¿veis? La pongo así, porque si no, no me da la cámara Porque los papeles de 30x30, ¿veis? Aquí están los cristales de nieve y traen 3 de cada Bueno, una, 2 y 3 Aquí, el árbol de navidad, la estrellita van con foil ¿Veis? Y por detrás, así Son muy bonitas, la verdad que sí mira este que también lleva foil plateado No sé si se estará viendo bien A ver, lleva foil plateado, ¿Veis? Por aquí, por ejemplo Y por detrás es así Por detrás no lleva foil, ¿eh? ¿Veis? Y trae también tres Es muy bonita Esta otra, que mirad Lleva también foil plateado, ¿Veis? Es súper bonita Y por detrás va así Es muy bonita Trae también tres Después está esta Con Papá Noel y un ángel Y por detrás es preciosa, mirad qué bonita Así en tono muy, muy rosa Muy bonito Y este del Bambi cargado de regalo y por detrás en azul y blanco con cristales de nieve y esta otra que también trae foil plateado en la estrellita trae aquí a Papá Noel mira a ver si como le pongo papel verde ¿Ve? trae a Papá Noel y las estrellitas son plateadas y por detrás traen el el cascanueces caramelo campana ve igualmente traen tres y por último la tarjeta son esta que trae también alguna otra no eh el foil plateado y esta por detrás mira cómo son ve igual trae tres hojas ¿Ve? y nada más con esto terminamos pues la colección de prima de navidad y la colección que ya la he completado con los papeles eh, de square marques de square perdón esta de magia ¿Veis? que ya cogí esto también bueno pues nada más espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like muchísimas gracias Muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome y nos vemos si queréis pues, en un próximo vídeo. Saludos y cuidaros. ¡Chao!